amigos del rincón del Ford acá les queremos mostrar el corazón del canario estamos estrenando carburador es algo nuevo para nosotros un motorcraft que acá equipado el maverick con un motor similar al nuestro pero un 250 así que los dejo con una tiradita aguanta el rincón del Ford hermanos un abrazo aconsejamos a los que quieren viajar y no se animan. Eh, que hay muchos tipos de viajes, no, Es una pregunta, brother, que no sé. Hay muchos tipos de viaje. En el camino conocimos gente que sale por seis meses y vuelve a su vida normal. Hay gente que sale por un año y vuelve a su vida normal, bien programadito todo. Tampoco comerse el coco. En nuestro caso fue salir, salir y no saber y no tener idea de cuándo se vuelve. Eh, dejar todo bien arregladito, dar de baja el teléfono, dar de baja el agua, el luz, el alquiler, bueno, todo, todo, todo. Eh, en nuestro caso hasta dejamos un poder firmado a nuestros padres por, por las dudas, sea lo que sea, no tener que volver solo a meter una firma y que ellos ya tengan el poder para hacer lo que sea, como se fuese uno. Eh, entonces... Para todos los que deseen viajar y, y no se animen, justamente pasa por eso, la vida pasa por eso, por animarse y, y por creer en sus sueños y, y luchar por ellos y nada, no detenerse nunca y siempre para el frente, pero no animarse ya es el primer paso para, para cualquier fracaso. Nunca concreta nada porque si no tiene lo que por ahí desea o pretende, no, no, no, se tranca en el objetivo y nada, en este caso suponte si no tengo una combi no salgo de viaje, si en la combi no tengo baño yo no puedo viajar, si no, te, si no tengo un, un, un motorhome, un, nosotros conocimos gente caminando, con, llevando una carretilla. O sea, gente en monstruos, en camiones 4x4, parecían tanques. Cada uno sale en lo que quiere y en lo que puede, pero salen a las rutas y viajan y, y bueno. Sí, dormimos en el auto, brother, se hace cama. En realidad no se hace cama, lo deslizo todo hacia adelante, saco los, los pernos, tiene dos pernos de cada lado, lo que uniría el espaldar. Esos espaldares enterizos y lo uno con el asiento de atrás, con los movimientos mágicos. Y nada, Belén duerme del lado del volante, yo duermo del otro lado, del lado del acompañante Donde irían los pies del acompañante, ahí va un bolso, porque si no me quedan las patas colgando Y nada, es un king size Hermano, Andrés, buenas tardes Loquito que estamos otra vez más en la ruta Venimos de allá a Pedernales, más o menos a 28 kilómetros de Pedernales con rumbo a Valle de Caracas por la ruta del Espóndilu. Esto es la costa de Ecuador. Eh, encontramos esta entradita así, tranquila como para no sé, tomar algo, refrescarse, acá hace mucho calor y húmedo, muy húmedo. Eh, quería mostrar un poco cómo es el, el asunto cuando cabe tener una casa enfrente del mar <risa> acá estamos brother, mucha humedad, mucho calor el muchacho en bajada por esa puta batería que todavía no pudimos comprar de no empuja nada. Ahí está. Ahí está el copilota. vuelve la cámara copilota? En la casa loco, normalcito, ¿no? pero re cerca loco y con mucha vegetación. Bueno, me voy a parar aquí. Está hermoso el lugar, hermano. Te quería compartir un poco. Y lo del video, si sí, de uno, chabón de uno lo vamos a hacer. Así que, bueno, hermano. Eh, acá estamos. Ay, ay, ay. Está rico. Está frío. No, <ríe> qué raro. Bueno, loco. Te mando un abrazo. Acá estamos, hermano. Abrazo desde Ecuador.